Pero mole, no está fácil para llegar. <risa> Hoy saco el más chiquito. Estamos a 15 metros por abajo. Y mira donde está la balsita esa colgada ahí. Bajo un poquito el dique.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 mañana, los primeros de la mañana. Ahí está, mira. El guía Orojo, papá, pa, qué hermosa torta. Guía Orozco Agua del Toro <risa> Dale, levántale, caña Viene ahí, viene ahí, viene loco Dale mi loco El mole, mira qué doblete, ¿eh? qué grande mole. queremos mostrarle un surtido de lo que es señuelos en zona pesca, Esta es solo una muestra de todas las marcas que estamos trabajando tenemos gran variedad de señuelos artesanales de, y nacionales, voraz por ejemplo, tenemos también raptor, alfer, tenemos también Pirayú, Don cabe todas las marcas nacionales las puedes encontrar en zona pesca, también de la marca payo, keyfish, redfish tenemos gran gran variedad de cenuelos. También de lo que es la línea de Brasileros, Marine Sport, Nakamura, Borboleta, OCL, también Gocio, Abu García, Cucú, bueno, gomas variadas de la marca Gocio, de la marca Zetaman, Rani. Es decir, acá tienen un gran gran surtido, Esto es solo una muestra. Eh, tenemos mucha mucha variedad para ofrecerles para.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 Hola Juan, ¿cómo estás? Estamos acá vas? en el Catu Vamos a llevar unas mojarritas, vamos a hacer la pesquita hoy en Chichis. Sí, sí, sí va a estar movido Sí, o... está ventoso, ¿no? Va a haber rock and roll hoy Y bueno, hay que bancarla <risa> sí, sí, sí Juan, contale acá a la gente qué días está, los horarios, qué vendés un poquito Bueno, carnada, nada, eh, o sea, lo que es eh, mojarra en el caso de la mojarra eh, uh -huh. dividida en tamaño, como es en chica, mediana y grande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 El vientito, está especial Bueno, vamos a ver Cómo nos va la pesca, el día está nublado Un poquito lluvioso, pero ya paró Sábado 24 de julio Laguna Chichí, pesquero al faro Los botes Están mucho en pruebas, muy grandes para morar cosas Muy seguros, chalecos Salvavidas, todo proveedor Por el pesquero al faro Así que bueno, arrancamos y vamos a ver cómo sale el día de pesca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 de Barca Grande, Chascomús, Santa Clara del Mar y El Guazú, con excelente pesca durante todo el año y además unas instalaciones de primer nivel. Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 36 36. Visita wwwclub delmediopescadorescomar pescadores.com.ar En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero Elfato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 Vení a pescar pejerreyes reyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Hola Gaby, ¿cómo están? Bueno, vamos a presentar algo nuevo, como hacemos siempre. Este es un combo de la marca Shimano, el modelo Caius, Una caña de 2 metros 10, de 2 tramos, en 10, 20 libras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 47 11 52 67 visita www. Cabañas, El Picapalo Entre Ríos Argentina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 Bueno, acá le mostramos ruta 57, luego de 6 kilómetros, nos encontramos con el ingreso. Ahí tiene el cartel, Laguna Barranca 6 y paraje del destino. Que si quieren seguir, otros 6 kilómetros más. Y vamos a ver cómo está el camino, Miguelito. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, impecable, eh. impecable. Para el que tiene auto espectacular ¿eh? nosotros que vamos en camioneta no vamos a tener problemas pero que tiene auto no, está espectacular barba. Sí, sí, entra un auto bárbaro así sí. que ahí vamos laguna barrancas acá el pesquero del bebé arrupe y ahora cuando llegamos al puente la orqueta le vamos a filmar un poquito más bueno acá le montamos le mostramos cómo está el camino El puente la orqueta ¿eh? no hay nadie acá en este momento así que ahora Vamos a mostrarle un poquito. No hay nadie, ¿eh? no, no hay agua, está todo vacío, no hay agua. ¿Eh? el salado está vacío. Vamos a mostrarle un poquito acá. Mire, seco está, ¿eh? seco está el puente de la orquesta. Así que ni vengan los que les gusta la pesca porque está seco, nada. Y para el otro lugarcito, como ven, tenemos la laguna. Bueno Miguelito. Sí. ¿eh? ¿Está Miguel? Y hoy lo trajimos ajero mi nene. A disfrutar ¿eh? Una nota a Laguna Barranca Y es donde vamos a venir nosotros Vamos a ver si entramos sea, Se ven embarcaciones mirá sí, los jugos, Dos embarcaciones ¿sí? hay Bueno, y acá estamos bueno. Luego de 6 kilómetros Desde Ruta 57 Que empalmamos En Lezama, en la estación de IPF Encontramos Pesquero Barrancas ¿eh? El camino Ahora está un poco Mojadito, bueno, parece que llovió mucho estos días, pero bueno, se puede circular normalmente. Y acá estamos, miren qué lindo que está, el Pesquero arranca, miren lo que es la laguna. La laguna está hermosa ¿Eh? para garetearla, muy linda la laguna, hoy especial. Bueno, vamos a ver qué depara ahora con el bebé arruinado. Ahí tenemos el mirador, y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ya estamos en Laguna Barranca, estamos con el bebé Rupe. Bebé, ¿cómo andás? Bueno, Miguel, con Jero. Bueno, acá estamos, en Laguna Barranca. Jero, ¿cómo vas? Chaleco salvavidas, como tiene que ser. Remo, chaleco salvavidas, ancla. Eh, todo acá el Pesquero Barranca, ¿eh? con todos los elementos de seguridad como corresponde. Y ahí viene Miguelito. A ver, vamos a ver lo que es. mira. No, mirá. O un matungazo. A ver la boca, a ver la boca. ¿Qué es eso? No, yo mato. no mira que está un Mira, Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver que esto. Mira, Miguel. Mirá. ¡Oh! Mirá. qué pecado. Mira, mira el premio. Mira, perfecto, buenísimo. hermoso hermoso pez. al ¿no? sí, Vamos ¿eh? seguimos hace frío sí que hace frío Está fresco oh. vamos, Arrancamos el garete, cambiado distinto Miguelito. Un, frío, un frío Miguelito. no querés ir al río no, no a ver, a ver, estamos filmando. ¿Listo, eh? Sí, no pues, rey. Pejerrey. No, levántalo que se cae, se cae, se cae, se cae. No. Perfecto. Seguimos, Miguelito. Sí. En la ruta 2 km 112 Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey.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 Seriedad y responsabilidad. Pone además de una mini proveeduría, brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473 46 95 72. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Gerlain.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 382 50 54 97 y 4 16 178 en facebook tesquero el amanecer Laguna la picasa sur de santa fe localidad san gregorio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 Peje también. Parece que sigue, sí, eh. Ahí está. El hermoso pescadito, eh. Muy bien, seguimos. No qué peje. ¡Oh! Bien, Miguel. Lindo, Miguelito. Bueno, el primero de la mañana. A las 12 del mediodía, ¿eh? empezamos a pescar a las 12 Encontramos un lugarcito vamos a ver si sigue Bueno, bien Miguel Ahí está. Muy Ahí está. lindo, el... Ahí está. eh, hermoso, hermoso Lindo pejerrey, eh, para Laguna Barranca Bien Miguel, vamos, seguimos sí. Bueno, acá viene Miguel Con otro peje rey Esta culero, el culero Está rindiendo bien, mirá que peje rey Que peje rey Ay, ay, que se te va, que no golpee Golpe? Mirá, mira muy bien Miguelito y seguimos eh mira Miguelito bien ahí eh seguimos vamos bueno miren acá estamos en este bajo ¿eh? le vamos a mostrar el bajo fíjense en dónde estamos acá ahora le voy a mostrar allá está la compuerta y estamos atrás de los árboles acá lo firmo a Jero y a Miguel hasta ahí se le un poquito más un poquito más juntar, un poquito más dos tres vueltas ahora levantalo y lo. bien muy bien hijo es pescadito bien ahí con los pejerreyes ¿eh? difícil pero vamos sacando vamos mucho frío que decir que es mucho frío bueno continuamos ¿eh? ahora estamos pescando gareteando zona virgencita y allá el pesquero del bebé Bien, bueno, continuamos en este día de frío. Seguimos, ya falta poco, pero vamos, ¿Listo? vamos, buenísimo, buenísimo, Maco. Qué hermoso pescadito que hay. ¿eh? Encontramos el huequito, me parece. Bebe, arrupe. ¡Qué pescado, eh! coco que no falla, Miguel. Bueno, seguimos. hicimos pero sí, Acá estamos, estamos, estamos, estamos. Sí, sí, sí, sí. para. lo que hiciste, mirame. Espera. Ahí, ahí está, ahora mira los papi por el sol. Ahí estamos. Fin de la jornada, Miguel. Bárbaro, bárbaro. Pero, hoy perfecto, bien, eh, bueno. Finalizando la jornada, siendo las 17 horas y volviendo a lo de Bebe Arrupe Pesquero Las Barrancas.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 Thank <laughs> you.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 61 49 22. En Facebook, Diego Soler, El Áspero, Pesca Embarcada, Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, Villa Cañas. En Villa Constitución.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 Comunicate al 549 3364 026359 Ya está en todos los kioscos del país Revista El Pato de Agosto Con notas y relevamientos exclusivos Pescamos grandes surubíes en Empedrado Pejerreyes y bagres de mar en Villa Paranacito Surubíes y bogas en Itatí También Casa Menor de Perdices La Metamorfosis en los Perros de caza Y Antílopes en Campos Bonaerenses Además, novedades y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 Mira la mano, te la come. ¿eh? Este Bravo. Sí. Mira, mira. mira cómo se se ve que tiene, que es cazador, eh. Mira, mira. Sí, sí. Ah, no te puedo creer. Sí, sí. Qué lindo. Sí, sí. Es malo. Estamos arreglando la luz y poníamos la mano y te la comía, ¿eh? Sí, no. no mira como mira para atacar, eh. Saca zapa y vas a atacar. No. Poner, Qué no, lindo ¿no? cazador. Salta, eh. Se sí, está que va a la ¿Va a comer, comer eh? <ríe> dejá lo mejor que no, cuidá tu dedo. ¿Qué más <ríe> tenemos por acá? Una vieja de agua, una vieja de agua. De arriba una bobita. Está tranquilita ahí. Mira cómo ataca, eh. Mirá, Mira, mira, mira, cómo sigue. Mirá. Es una tararira mocha, totalmente agresiva. Mira, eh. mira, mira cómo sigue la mano, el dedo. Es terrible, mira, mira cómo le tiene, mira. arriba, acá, es capaz de atacar ¿eh? está en posición de ataque Pasadora. estamos con el dedo ahí pero arriesgando el dedo prácticamente Avenida, ¿sí? a ver la cuadra, no miren lo que se es esta raya, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es esta? por dios, estas son de... mojarra papú, papucera, ¿sí? papú por relojero eso, ¿sí? no. acá tenemos mojarritas, acá piraña, porteñitos, y esto lo que venimos a buscar hoy, mirá, la tienen acá la ¡Qué rey! ¡Cómo no! Qué bonito verla así a las flechas ¿eh? un carmarito, ¿eh? qué lindo, Correo siempre arriba, eh sí. ¿Qué es esto? ¿Qué le sí. es eso, Tenemos que preguntarle a Cusura ¿Es, ¿Es de Agua Fría? ¿Es sí. de Agua Fría, no? es sí. ¿qué tal? Dios mío, qué lindo ¿Eh? Es precioso. ¿Eh? Sí, pero la verdad que no sé es qué tanto. Muy bonito, eh. Se acomodan ah, ahí y duermen. Muy bonito. Y acá tenés un pato. Nada, ah, qué pesadilla. Qué pesadilla. Una vez esa como lo tiene, ¿no? ¿eh? Sí, el, el otro día habían sacado un, un bagre de, de andida. Lo sí. tuvimos ahí pero no lo no ha Sí, no aguantó. Y acá tienes otra tararita. Ahí Está chavita por el invierno, ¿verdad? Así se quedan en el invierno, ¿no? Sí. En el fondo. Modernocido. Sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Y ¿Esto no sé qué? Es? Este, este, el, el, el... No qué? acá No sé, tengo qué? sé qué? ¿Y preguntar ¿Y ah, qué? No qué? qué? qué? lindo qué?